Bueno, vamos saliendo del museo de Carrillo Gil y estuvimos como viendo la conferencia de Dussel pero sobre todo la parte de Orozco ¿Qué diferencia hay entre los cuadros de Orozco donde está desollado, donde está un indígena este, descuartizado uh -huh. y el periódico de hoy en la mañana o de mañana en la mañana? En realidad, dependería qué periódico, sin embargo yo te podría decir que con respecto a algunos periódicos, nada, absolutamente nada son exactamente iguales bueno, ciertos trazos del pincel, pero uno sería a través de la vista del pintor y el otro sería a través de la lente de un periodista que en casa lo que hay Muertos por miles, mexicas o nahuas, como le quieran llamar, indígenas Pues rara vez te encuentras uno de un español Orozco, en su interpretación de Bernal Díaz del Castillo se animó a pintar eso aún así sigo yo viendo ahí que es una visión eurocéntrica, el español muerto, ¿no? el español cruzado, siempre el gran peso, digamos, del destino de ese día, de, de, esas, de ese año, del siglo XVI. Eh, Hay una, también una tendencia, incluso nosotros cuando leemos nuestra propia historia, tenemos la tendencia a, a que ese sea nuestro horizonte y no podamos verlo desde otro. Entonces cuando es nuestro horizonte también tendemos a hacer la eurocéntrica, a no imaginarnos un español sangrando, por pues solamente que vean la conferencia, que está bien interesante, que no se la pierdan y presten mucha atención de todo lo que se dice. Bien importante. Y ahora sí, a comer. Lo que voy a decir <coughs> en el contexto de esta impresionante exposición de Orozco, Sería un comentario de lo que el gran artista ha expresado. Además, Orozco es de los grandes de su generación, quizás el más crítico, aún con respecto a Rivera y otros, y realmente expresa el horror de esa experiencia, que llamamos La Conquista y lo cual me hace volver un poco a años atrás cuando alguno de los presentes no había nacido allá por el 1992 cuando se recordó no digo celebró el tema de la conquista de América, algunos hablaron del encuentro de dos culturas y yo fui de los que dije vaya encuentro en donde uno dominó, destruyó, mató, torturó al otro o decir más bien que parece algo distinto del encuentro y sobre todo amigable sino que fue un impacto que quiero situar en la historia mundial, para ver el significado todavía actual, porque ese impacto no ha terminado de darse y lo estamos viviendo y sufriendo, o es decir, a veces por una cierta visión, unilineal de la historia que es siempre la que estudiamos en el colegio primario, secundario la prepa, la universidad pero yo siempre insisto, no solo en México en toda América Latina pero no solo en América Latina también en África, también en la India, también en la China también en Europa y Estados Unidos hay una cierta visión de la historia, que es eurocéntrica, pero ha aceptado todo el mundo. Y vengo hace 50 años hablando de cuándo vamos a tener una nueva visión de la historia, pero no entran balas, la visión sigue la misma. Y entonces, en el fondo, se piensa el encuentro de dos culturas y no la significación histórica mundial de lo que significó la conquista, en el sentido más fuerte, de América, en la época que todavía el mundo anglosajón no existía. La única América fue la América tropical del Caribe y la región más habitada de nuestro continente, sobre todo en las regiones que habían hecho la revolución neolítica o es decir civilizaciones urbanas entonces estas civilizaciones urbanas son de las grandes de la humanidad son sobre las columnas sobre las que se construyó una visión mundial de la historia. Y entonces ahí ya empieza el problema histórico, porque como nosotros estamos formados en una visión eurocéntrica, hoy todavía, todos nuestros estudios, aún la universidad, y la UNAM, por supuesto, y las privadas más todavía, tenemos una cierta visión de la historia en el que la conquista bueno, es como una anécdota de la historia latinoamericana, porque pareciera que en Estados Unidos no hubo conquista, y por otra parte fue una experiencia secundaria de la historia moderna. Pero lo que quiero demostrar hoy es que es un momento central en la visión de una historia moderna, antimoderna, decolonial. O es decir, empezar a pensar no desde una colonialidad constitutiva de nuestra cultura, sino teniendo ya recursos categoriales de las ciencias, sociales, que nos permitan resituarnos en la historia fue realmente, sí, no el encuentro, fue un choque histórico mundial, pero un choque que no es un capítulo de la historia americana solo, ni latinoamericano menos, y mexicana tampoco, sino que es un momento de la historia universal, porque la conquista de México nos suena a nosotros, los mexicanos, como, bueno, el momento en que las grandes culturas amerindias sufrieron el impacto de los españoles y nació el México colonial, una historia que conocemos y para un norteamericano o un brasileño o un bantú en el África o un chino pues no les interesa porque es nuestra historia mexicana pero no es así la conquista de México fue el primer reino bien constituido, millones de personas con una cultura urbana, una gran cultura, alta cultura, con clases sociales, estructuras económicas, políticas, con escritura para recordar sus tradiciones y demás que fue la primera cultura que la Europa conquistó fuera de su horizonte, México. Y eso es un acontecimiento histórico mundial, porque después de México vendrá la América Latina, pero ya también va a ser el África, va a ser después de Estados Unidos, en la etapa colonial de ellos, y va a ser también la puesta como colonia, de también la India y muchas culturas asiáticas. O es decir, es el comienzo de una etapa mundial que llamamos la modernidad, de la cual, sin darnos cuentas, rendimos pleitesía todavía cuando decimos hay que modernizar a México. ¿Qué significa la modernidad? ¿Y qué significa eso de modernización? Debo decirle que el primer proceso de modernización fue justamente la conquista de México, antes que América. Porque en el Caribe los españoles vieron ciertos pueblos caribes que no tenían ciudades, o es decir, eran cazadores, pescadores, recolectores pero no habían constituido una civilización en el sentido que en el sentido que civilización viene del latín kivis que significa ciudad no había en todo el Caribe una ciudad cuando llegaron los españoles a Yucatán y vieron unas grandes pirámides, dijeron Apa, ahora sí de pronto esta gente no era lo que pensábamos, no eran los caribes, sino algo más impresionante y cuando conquistan México van a conquistar el primer reino exterior a Europa pero para entenderlo es necesario haber una nueva visión de la historia mundial si tenemos la que nos han enseñado no entendemos la conquista de América y menos estas representaciones de Orozco que como todo artista dice más en sus pinturas que lo que él podría decir en su conciencia porque si ven los dibujos y los frescos que él hace aparece un elemento fundamental el caballo, ah, den una vueltita y van a ver el caballo pero además del caballo aparece el soldado español forrado de hierro, casco, armadura, la lanza, la espada. ¿Qué significación tiene eso contra indígenas que no tenían caballo, que no tenían perros y que ante tal armadura de hierro estaban casi como desnudos? Además tenían otro concepto de lo que eran las guerras floridas porque no, no era asunto de matar al contrario, era asunto de vencerlos, pero tomando algunos para ofrecerlo a los dioses. Algunos dirán, qué barbaridad, ofrecer a los dioses seres humanos. Me ha tocado en el archivo de India, de Sevilla, en España, ver una carta de 1550, y el autor de esta carta es nada menos que el primer obispo de Bolivia. Y escribe al rey, a cuatro años, que para terminar de perderse esta tierra, miren qué expresión más fuerte, para terminar de perderse, que sí que ya está perdida, pero ya llegamos a la culminación, se ha descubierto una boca del infierno por la que los españoles inmolan gran cantidad de gente a su dios y es una mina de plata que se llama Potosí hacía cuatro años que habían descubierto la gran mina de Potosí de donde salieron 20.000 toneladas de plata que se la llevaron a Europa y constituye la acumulación originario del nuevo Dios la plata, el oro el capital al que se inmolaron mi, miles y miles de indígenas mucho más que a Huichilobostli que le inmolaron cientos de personas que al, al menos morían como seres humanos que daban su vida al universo y al Dios solo o es decir, morían con dignidad pero los pobres indios que morían en el fondo de las minas morían como basura no era reconocidos por nadie pero eran sacrificios humanos al nuevo Dios que hoy impera en la tierra empezó allá en el siglo XVI la historia que nosotros contamos y que todos han estudiado no hay ninguna excepción pero esta pregunta yo siempre le digo a mis alumnos y si hay alguno va a tener que escuchar lo que ya sabe pero estoy hablando para los que no me han escuchado que según veo es la mayoría entonces repetiré cosas sabidas porque son las primeras cosas que hay que saber no se imaginan ustedes en Kenia, Nairobi o en Delhi, la India o en Manila, Filipinas o en cualquier país de la periferia del mundo en Sao Paulo, pero también en Mojú o en Berlín ahí he hablado pues como 30 universidades alemanas todos tienen el mismo esquema de la historia universal en Francia y en Estados Unidos y en todas partes la antigüedad la edad media y la da moderna. Entonces yo siempre pregunto, levante la mano, el que estudió la historia, no de esa manera periodizada. Alguno que me levante la mano, que no estudió la historia mundial, la antigüedad, la edad media y la edad moderna. Nadie levanta la mano. Nadie me levantó la mano... en 30 conferencias en Alemania en universidades tampoco en Harvard ni en Yale donde he sido profesor tampoco nadie levantó la mano en Estados Unidos, pero tampoco en África ni en el Cairo ni en Delhi, ¿qué pasó? todo el mundo tiene esa visión de la historia es extraño ¿me puedes pasar un poco mi... no, ese chiquito, vamos a sacar un instrumento tecnológico. Gracias. ¿Sí? Es suficiente, sí. Si hay antigüedad, edad media y moderna, antigüedad, la edad media y la modernidad. En esa visión la conquista de América está fuera de la historia ya no se entiende porque no está es que hay una cierta visión eurocéntrica porque, no crean tan eurocéntrica que tiene no, no más de dos siglos la inventaron los románticos alemanes Novalis Sch Scheller no, Scheller Schlegel y, y los románticos y ellos entonces construyeron este concepto de antigüedad dijeron, eh, Novalis dicen nosotros hemos creado la antigüedad pero qué era la antigüedad era una visión de las culturas neolíticas empezaban en la China que era lo más primitivo después crecía la libertad en la India entonces van haciendo la historia la China es lo más primitivo pero el origen de la humanidad luego pasa a la India de ahí a los persas de ahí a los helenos griegos y a los romanos y dice Hegel la historia va del este hacia el oeste y Europa es el centro y el fin de la historia universal. ¿Quién opina esto? Todos. Esto lo opina Hegel y lo, y lo opina Habermas hoy y lo, lo opina también Einstein, <ríe> en lo físico. Voy a decir, es algo que nadie se libra de eso. ¿Y de dónde salió? Bueno, me va a llevar demasiado tiempo explicarles cómo los alemanes hace dos siglos inventaron esto que nunca se había hablado en el siglo XVII. Esto es del fin del siglo XVIII, 1800. O decir sea, que tiene dos siglos nomás que estudiamos la historia así. Y bien, esa antigüedad que va del este hacia el oeste es una construcción teórica que no existe porque la historia van a ver ustedes enseguida neolítica fue justamente del oeste hacia el este incluyendo América, que aquí no está ¿quién va, quién va a poner en esta visión de la historia América? Colón, cuando la descubre y ustedes han, han hecho eso han estudiado la historia europea y cuando llegan al 1492 Colón Descubre América. Y Hegel dice: La humanidad, el das Mensch, el, el ser humano descubre América. Bonito. Y, y esos indígenas que estaban ahí no eran humanidad y no habían descubierto América. Es obvio, ¿no? Y entonces empiezo a poner en cuestión todo. Es tan obvio que es hasta estúpido. Pero en un librito mío que se llama 1492, el encubrimiento del otro, no el descubrimiento, sino que los españoles y europeos encubrieron al indio de los otros que conocían en el Mediterráneo, que eran los africanos y los asiáticos un poquito, los árabes, y pusieron esa imagen del ser humano en lugar del, del indio. Y si ustedes ven las primeras representaciones de los indios, son una especie de ser humano blanco con mucho pelaje inventado porque es un otro de Europa que ya tenía puesto en la cabeza que cuando llegó a América ocultó con la imagen que tenía del otro en Europa al indio real que era un otro. Por eso mi, mis clases se llamaron el encubrimiento del otro no el descubrimiento de América entonces el 12 de octubre fecha importante y en 1892 se puso la estatua de, de Colón en reforma todos se olvidan ¿por qué? porque Colón devino un personaje impresionante había descubierto América en el 1992 le tiraron una soga, pero no se cayó, hubiera sido bueno haberlo tirado. Porque de pronto los indígenas dijeron, hacha, hace 500 años que nos descubrieron y ahí empezó la cuestión, la conquista. Y los únicos que realmente aprovecharon en el 1992 fueron los indígenas en México, en Perú, en Guatemala y en todas partes que dijeron, llevamos 500 años de sumisión, tenemos que empezar a repensar la historia estaba yo en la India en el sur, en Madras y le digo a, a mi público universitario eh, la antigüedad la antigüedad es esa época en que pues había una China, la India pero el lenismo fue la culminación y entonces ellos me dicen, el helenismo, pues en la, el sur de la Ch India nunca llegó un griego. Y es una cultura de 4.500 años, la, la, la cultura tamil. Entonces realmente el indio no se siente expresado en esta visión, pero no es el tema que quiero tratar. El más importante es lo que llamamos la edad media porque la distorsión del concepto de edad media es el que va a permitir la concepción que tenemos de la conquista que es la edad media ¿es una categoría que vale para toda la humanidad? no, vale solo para Europa no hubo feudalismo en ningún lado fuera de Europa aún el marxismo que conozco bien, llama el modo de producción asiático que era una especie de feudalismo modificado falso, el feudalismo estuvo solo en Europa y generalizar esa categoría es comenzar a deformar toda la historia y el tema es esa edad media que ya voy a explicar qué es, va a Impactar América, sobre todo tropical, la América Latina, que es la América urbana, donde hay millones de indígenas con clases sociales, gobiernos, estructuras económicas, y a eso le vamos a llamar la época colonial. Pero entonces los europeos en cierta manera dieron la humanidad a los indígenas y la gran discusión de Bartolomé Las Casas con Ginés de Sepúlveda era, son los indios seres humanos qué pregunta, ¿no? Ginés de Sepúlveda pensaba en el fondo que si lo eran, eran de segundo nivel eran como niños, eran rústicos había que todavía educarlos y entonces a partir de eso aparece el colonialismo Primero América Latina, pero después va a ser el África y va a ser el Asia y la Europa se va a transformar en centro y eso es la modernidad. Entonces, la modernidad depende de una cierta visión de la Edad Media que ahora voy a destruir para tener otra visión, y entonces tener una visión crítica de la modernidad y explicar qué pasó realmente en la conquista de América. Como no hay borrador bueno, usaré algo. Esto es una construcción teórica que oculta lo no europeo y que demuestra que para ser humano desarrollado hay que modernizarse. Y la modernización se habla... Ah, ¿verdad? Estaba ahí. <risa> Ni lo vi. Todavía ahora queremos modernizarnos, pero van a ver en la nueva visión que el primer movimiento de modernización constitutivo de la modernidad fue la conquista de América. Y Habermas, hoy filósofo todavía viviente en Alemania, dice, pues, hay que convencer a, al contrario por argumentos para llegar a un consenso. Está muy bonito. Es lo que hicieron en América. Bartolomé de Las Casas escribió un libro enorme, el modo que debieron usar para evangelizar, decía él, a estas gentes. Vamos a ver qué es lo que dice Bartolomé de Las Casas. De hecho, lo que usaron los españoles fue la violencia irracional. Y ahora predican que hay que argumentar para convencer al contrario. Pero al origen de nuestra historia, mataron a, a los líderes de esos pueblos y les cayó en mano una masa que decía Bartolomé de las Casas, la isla de Cuba fue pacificada. Y él, Bartolomé Las Casas, era soldado de Velázquez, un joven soldado de 18 años en Cuba. Y él dice críticamente, pacificamos la isla de Cuba. Es decir, matamos a todos los que querían vivir en libertad. El propio Bartolomé define así la pacificación, matar a todos los que pretenden vivir en libertad y cuando ya se resignaron a que no podían vivir en libertad fue la paz colonial bien la historia es muy distinta y no puedo contarles desde el origen porque en realidad el neolítico va del Egipto y la Mesopotamia a la India y la China y me interesa sin embargo el Egipto y la Mesopotamia desde el noveno milenio antes de la era común y el Egipto hacia la India que es las invasiones arias 20 siglos antes de la era común. La China en el primer milenio organiza y luego tenemos que ver en América la gran cultura mesoamericana de los aztecas y los mayas y los incas al sur pues es decir, las seis columnas de la historia mundial tiene dos americanas y la evolución en el tiempo, no por contacto directo sino por maduración, contra Hegel va del oeste hacia el este paradójicamente y ahí es donde hay que estudiar en nuestro colegio en universidades y demás en aquella etapa, primera de la revolución urbana los aztecas, los mayas, los chipchas, los incas. Y ahí, ¿qué son estos pueblos americanos? Son el extremo oriente del oriente. Extremo. Son asiáticos todos. Y entonces ya tienen un lugar en la historia universal. Y ya podemos entender que las cosmovisiones, los mitos, la... la como veían la existencia humana nuestros mayas, aztecas, incas, grandes culturas, tanto como la egipcia o la mesopotámica, o los primeros de la India o de la China, tenían ciertas fisonomías particulares. El, el gran dios de los aztecas se llamaba Ome, de Teotl, el dios dos de la dualidad, Omeh, en náhuatl, Omeh dos bueno ese es el principio también de la China y de los pueblos al sur de la China de el trans y las dos principios del universo que todavía está en la bandera de Corea del Sur dibujada de esa manera que son los dos principios originarios y de ahí sale el cuatro y todas las ciudades tanto las mayas, el alto, y los aztecas, el altepetl como Cusco entre los incas, la las ciudad... ciudades dividían en cuatro partes, porque la dualidad se hacía a su vez cuatro partes, y estas cuatro partes eran los que los españoles van a llamar cuatro barrios, pero no eran barrios, eran las cuatro partes del universo en la ciudad, de tal manera que desde los mayas, y los aztecas, hasta los aymaras y quechuas, existía una misma visión del universo, del dos originario, padre-madre, mejor dicho, madre-padre del universo. Y los cuales después eran cuatro, las policopas, que eran cuatro, y de ahí el 8 y el 16 iban apareciendo todo el universo. Era una visión del mundo asiática. Pero no tengo tiempo. Después de esto, después de esto, vienen las invasiones del norte, de, y dejemos ahora América hasta que sea descubierta, vamos ahora al antiguo continente. Estas grandes culturas recibieron el impacto de los pueblos del norte, de la estepa euroasiática. Y fueron los chuechi los arios, los medos y los persas, los griegos, los helénicos, los latinos o romanos y los germanos. Estos pueblos del norte que invadieron los pueblos agrícolas del sur de Eurasia, eran los que domesticaron el caballo en el Gobi. El Gobi está aquí, al norte de la China. Y el Gobi es el que presiona a hacer cruzar pueblos a América desde los 30.000 años antes de la Era Común, que caminando llegaron a América, todos por el norte, hasta que llegaron a, al sur 12.000 años antes, más o menos, de la Era Común, habiendo empezado la trayectoria por lo menos hace 30.000 años. O decir avanzaban un kilómetro por año y se ocuparon todo el continente estos pueblos asiáticos nuestros indígenas ellos descubrieron el caballo en Gobi lo que les permitió hasta el siglo XIX tener el medio más rápido de comunicación de la humanidad y ya no, era, no fue la, la edad del bronce sino del hierro en el 2000, más o menos, 20 siglos antes de la Era Común, se empieza a usar el hierro. Y ese hierro permite ponerle a los caballos una herradura, que es fortalecer su uña para hacer cientos de kilómetros, porque si no tuviese herradura, pues se carcomía su uña y no podía andar. Le pusieron instrumentos para por la boca dirigir al, al caballo crearon el arado que entraba profundamente en la tierra, oxigenaba mejor la tierra, producía más cosecha y entonces explosión demográfica. Y la explosión demográfica de los pueblos de la estepa, montado en un caballo y con un arma de hierro, invadió a las culturas previas, campesinas. Y entonces tenemos esa segunda edad, de la historia del mundo la primera fue el neolítico urbano la segunda la invasión de los indoeuropeos entonces cuando yo veo un conquistador a caballo de hierro, digo un indoeuropeo hace 4000 años empezó la historia de ellos y fueron dominando a los pueblos del sur y luego van a llegar hasta España y van a impactar a la América, que sí está en la revolución urbana, pero antes de la edad del bronce y de los metales. Era lo que se llama una edad calcolítica. No tenían armas de hierro, ni de bronce, sino de madera. Y entonces, des en cuenta, lo que va a hacer es impacto. Cuando yo veo una estatua de pizarro en Lima, con un caballo que monta así sus patas y un hombre todo acorazado con su espada de hierro digo, hacha, un guerrero del Gobi que llegó a América después de seis mil años de recorrido hay que ver pero esta es la segunda etapa la tercera es desde el, los desiertos del de la Arabia salió un pueblo semita los... los los babilónicos, los asirios, los palestinos, los, los eh, biblos, sidón, toda una cultura del cual van a salir los judíos, los cristianos y los maometanos. Entonces, esto ya no va a ser los indoeuropeos, griegos y romanos. Ahora va a tener un ex, impacto el mundo semita del que de alguna manera vamos nosotros mismos a hacer herencia desde la época colonial. Entonces, ¿qué es la Edad Media? La Edad Media es entonces algo completamente distinto a lo que nos enseñan en la escuela. La Edad Media significa una Europa 70 millones de habitantes con un muro que lo enclaustra y no lo deja salir ¿cuándo empezó? allá por el 623 pero ciertamente en el 711 ¿cómo? los árabes empiezan su expansión con el mesianismo islámico y Mahoma deja la Meca en el 623 y rápidamente ellos van a ocupar el reino cristiano de la época copto y el reino mesopotámico que era parte del imperio bizantino y, y en 20, 30 años van a conquistar este medio oriente que es, es todo musulmán ahora pero no solo eso ellos van a llegar al Marruecos van a llegar a Libia al Egipto Fatimita, al, a la Mesopotamia del Califato de Bagdad, Bagdad, destruida en el siglo XXI. No se imagina usted lo que significa Bagdad. Bagdad fue el centro de la historia mundial, perdón, de Eurasia, <ríe> Eurasia, de Europa hasta toda el Asia, no mundial, porque todavía no entró a América, durante 500 años de Bagdad salían las caravanas hacia el Cairo, por Kabul hacia la India, por el estepa euroasiático a la China y llegaban a Bizancio. Marco Polo, un veneciano, en el siglo XII, llegó a China, uno. Mientras que todos los años salían decenas y centenas de caravanas a la China y a la India y estaban en el centro del mundo ¿qué le pasaba a Europa? estaba sitiada por el mundo árabe que venía de Marruecos el Cairo Bagdad a Afganistán completo los reinos sultanatos de la India y del sudeste asiático hasta Filipinas Quiere decir que los musulmanes llegaban del Atlántico al Pacífico y todavía ocupaban todas las estepas del norte en conexión con la China. Y Europa era un mundo subdesarrollado, secundario y enclaustrado. Eso es la Edad Media. ¿Vale para quién? Para Europa y punto, porque los árabes nunca estuvieron en la Edad Media. Era una cultura mercantil, urbana, matemática. Los números arábigos, ¿de ¿dónde salieron? El 1, el 2, el 3. Salió de la Casa de Sabiduría de Bagdad. Ellos tenían los grandes matemáticos, sabían que el Sol era el centro del sistema. Estaban siglos más avanzados que Europa, los árabes y los chinos, ya van a ver ustedes. Entonces, la visión que tenemos de la historia es completamente distorsionada. Creemos que la edad, la edad Media fue una edad oscura de toda la humanidad, no, fue la edad oscura de Europa. Y los europeos sabían eso y con los cruzados quisieron tomar el centro del mercado del Mediterráneo que se conectaba con el Océano Índico. Fue la conquista del Santo Sepulcro. Era la justificación de los bizantinos que querían hacer el negocio y el mercadeo con el Oriente. Pero fueron rechazados porque los árabes eran mucho más poderosos que todos los europeos. No podían salir por ahí. ¿Por dónde podía salir esta... Europa por el norte y eso fue el principado de Moscú empezó a expandirse por el norte y, y en todo el siglo XVI va a ir avanzando va a ocupar la Siberia y va a llegar a Kamchatka al Pacífico al fin del siglo XVI pero realmente la Siberia no era muy explotable que digamos no tenía riqueza entonces ¿por qué otro lado Podía salir Europa del enclaustramiento y del muro islámico. Era el océano Atlántico. Y es por ahí que Portugal empieza a tomar al norte de África y después va por el sur de África y llega hasta el Japón, Portugal. Pero era el mismo esquema que de antes, era Eurasia. Mientras que Colón, que tenía un mapa fraguado, o mejor, errado, pensaba que, me voy a anticipar, América del Norte y América del Sur, en un mapa que tenía Colón de 1487, de Ricus Martellus, aparecía una península... Al sur de la China, que a corto el argumento, era América del Sur, colocado por un cartógrafo errado, al sur de la China. Entonces Colón decía, la tierra más chica, porque podemos llegar a la China, en esa cuarta península asiática, que en realidad era América del Sur. Y por eso entonces dice, vayamos a la China que está el centro del mercado mundial, porque los chinos tenían todos los productos del comercio y Europa no tenía ninguno. Toda la aristocracia del mundo comía en la porcelana china. Toda la aristocracia del mundo se vestía con la seda china y comían con las especies chinas. De tal manera que el asunto era la conexión con China. Y Colón le vendió a los reyes católicos que por qué en vez de ir hacia el sur, no iba directo hacia el occidente y llegaba a la China muy rápido porque pensaban que era América y tenían un mapa. Chino, los chinos habían descubierto América allá por 1820. ¿420? Mucho antes que Europa y los palestinos y todo no crean ustedes que el milagro chino actual es porque es un milagro la revolución industrial empezó en China no en Inglaterra y todas las máquinas de la revolución inglesa parten de la China lean el libro de Nidham Nidham 15 tomos historia de la ciencia y la tecnología en China entonces hay un, un texto, 1313, publicado en papel en imprenta en China. Un tomo de tecnología enciclopédico. Mira, 1313. Y Gutenberg dicen que descubrió la imprenta en 1486. Y el señor Tulbin, gran filósofo norteamericano, dice, quizás la modernidad empieza con un... la invento de la imprenta de Gutenberg. Este es el profesor DJ, de Estados Unidos, un filósofo, hoy viviente, es un ignorante. Los chinos descubrieron el papel en el sexto siglo, sí. inventaron la imprenta en el octavo en el siglo IX imprimieron ¡PAPEL MONEDA! Y cuando Marco Polo estuvo no sabía cómo pagaba la gente y cuando lo metieron preso en Génova le dijo al otro preso en la China pagan con una especie de pergamino en fin, yo no sé cómo pagan Era, se adelantaron mil años a Europa y no se imaginan en ese libro Impreso en papel tenemos dibujo de las máquinas con engranaje, de paracaídas, de una cantidad de cosas que dibujó Leonardo da Vinci. ¡Guau! Leonardo da Vinci, qué extraordinario inventor. Inventó tantas cosas. Nada, Leonardo da Vinci era un buen dibujante. Ni siquiera nivel de oro. Pero, pero, copió un. China y entonces hay un autor Messi que muestra los dibujos chinos y los de Leonardo, es una copia. La China estaba mucho más avanzada que Europa. Bien, Colón, llega a América, pero dice, estoy en la tierra del Gran Khan. Y la tierra del Gran Khan para los europeos eran los canatos musulmanes de la estepa euroasiática los canes y entonces veía que estaba cerca de la China porque ahí estaba la península de América del Sur al Sur de la China y entonces Colón veía el Asia y veía a los indios y decía son asiáticos y le puso indios por la India de negro no porque se le ocurrió poner indios le llamó indios Miren qué notable, O'Gorman muestra muy bien la etapa asiática del descubrimiento, diciendo, en realidad los europeos no veían América, veían el Asia. Y entonces proyectaron la Europa sobre esos asiáticos y por eso le pusieron India, las Indias, estas eran occidentales y las otras eran las indias orientales Colón creía que estaba en el Asia Ogorman dice fue el momento asiático de la conquista de América pero yo le diría a Ogorman ahora lo que pasa es que esos habitantes que descubrieron los españoles eran efectivamente asiáticos eso es unir más allá de Gorman, un gran historiador porque o Gorman quiere decir le plastificaron el Asia a los indios pero los indios no eran asiáticos sí eran todos asiáticos porque habían venido de la India del, del antiguo continente pero lo interesante es que Colón estuvo cuatro viajes y en el último en 1503 llegó a Panamá y entonces le dijeron que del otro lado hay un gran mar y como me que está un poco tirada le puso el mar del sur al pacífico pero dijo en su diario a bordo estamos a 10 días de navegación del Ganges en Panamá qué visión tenía Colombia estaba aquí la península al sur de la China y Panamá estaba a 10 días de navegación antes que la India o es decir, Colón no descubrió América estuvo siempre en la Asia y Américo Vespucci que pasa por el que dice es un nuevo mundo dicen que ya descubrió América tampoco porque Américo Vespucci, a, a nombre de los portugueses salió de Portugal hacia la gran cuarta península de Asia la península arábiga la península de la India Indochina y esta cuarta y entonces quiso ir a la cuarta península asiática lo que pasa que llegó al Ecuador y no se había terminado la península y seguía y se llevó al sur del continente nuestro y vio unas patas así en la nieve, porque los indios del sur se forraban las piernas por, por tan frío que hacía. Pero el médico Vespucci creyó que eran sus patas y entonces eran gigantes aquellos indios y le llamó patagonia, los, los patones. Pero él dice, esto es el nuevo mundo es decir, la península esta asiática es tan grande que, que es un nuevo mundo pero no, no pensó que era América todavía, América va a ser descubierta de 1505 a 1507 y ahí entonces ya se empieza a tener conciencia bien la salida de Europa la va a ser España no Portugal, ¿Por qué? Portugal cuenta con la geopolítica del pasado pero en cambio España es la que descubre el Atlántico y va a ser hasta hace muy poco o todavía presente el nuevo centro geopolítico de la historia el Mediterráneo era un pequeño mar central para Europa pero el mismo Hegel dice el Mediterráneo es el centro de la historia porque ahí estaba toda la visión de la antigüedad culminando con los griegos y romanos y todo, entonces el Mediterráneo el Mar Negro Turquía, tra, tra, eh, Grecia Italia, España el, el, el, el, el mar Mediterráneo es, si tuviera yo una proyección, no, no es así, es muchísimo más chiquito. El, el Mediterráneo es así, y el África viene acá, y la India, y el, la China, y el Índico es el centro. Y, y por supuesto el Atlántico, teniendo como referencia América. El Mediterráneo es un mar secundario del Atlántico, pero... Era el centro de la antigüedad, construcción europea. Ahora el, el, el Mediterráneo muere y el centro de la historia es el Atlántico tropical. Daba yo una conferencia en Alemania porque este año tenemos muchas fiestas o celebraciones. 500 aniversario de Lutero. Y entonces, porque en 1517 presentó las 95 tesis en Wittenberg. Entonces, di una conferencia a como a 40 profesores alemanes, brasileños y norteamericanos que son luteranos. Y les dije, si no hubiera habido el descubrimiento del Atlántico, Lutero hubiera sido un heresiarca secundario en la Edad Media, ¿Cómo pudo el norte de Europa liberarse del sur de Europa que tenía Roma y la península itálica como la conexión con todo el oriente? ¿Cómo podía separarse en lo que ellos llaman edad media si el Atlántico estaba vedado y al norte de Alemania estaban los osos polares? No se podía separar de Roma. Pero si se descubre el Atlántico, el Báltico, ¿eh? hay que saber un poco de geografía, el Báltico se conecta ahora directamente al Atlántico y el norte de Europa no necesita más el Mediterráneo y el Luterano se separa de Roma, que es el mundo Mediterráneo. Lutero se explica por el descubrimiento del Atlántico. Eso sí que lo descubrieron los españoles. El Atlántico debió haber sido cruzado más de una vez, pero no hubo autoconciencia, ni hubo mapas. Y yo le pregunto a los musulmanes y a los marroquíes, ¿cómo lo descubrieron América? Es una pregunta desconcertante para ellos. ¿Por qué no lo hicimos si era tan fácil? Si, si eran las islas del Cabo Verde y todo eran musulmanas, estaban a un paso de América y nunca llegaron. ¿Por qué? Porque ellos miraban hacia La Meca y al oeste no les interesaba. En fin, el descubrimiento al Atlántico es el fin de la Edad Media. ¿En qué sentido? el fin del enclaustramiento de Europa sitiado por el mundo musulmán y por eso Colón dice he dejo estas tierras próximos al gran Can el Canatos es siberiano y, y vengo aquí a también mostrarle el cristianismo como pedía el preste Juan y el preste Juan era un sacerdote copto del sur de Egipto, que en la Edad Media había pedido a Roma que entraran en contacto. Y, y Colón creía que estaba llegando a China, tierra de los Canes, y próximo a, al mundo copto. Vean ustedes la... la la desorientación del pobre Colón pero era su visión del mundo el descubrimiento del Atlántico entonces hace ahora el centro geopolítico y es la superación de la media ¿por qué? porque ahora Europa que estaba sitiado por los árabes ahora va a sitiar por los océanos a los árabes y entonces les va a quitar las rutas de las caravanas y las rutas de cabotaje de los barcos que iban por la costa porque de pronto ellos comienzan a usar inventos chinos acuérdense, la brújula lo descubrió también China no solo el papel y la imprenta y, y casi todos los inventos del renacimiento italiano, el renacimiento fue una absorción de grandes descubrimientos chinos. Esto es la edad moderna. La modernidad es el desenclaustramiento de Europa que de haber sido periferia, ahora se va a transformar en el centro. Claro, ¿cómo? Absorbiendo de las culturas que va a ir dominando y organizando un mundo que nunca había existido. Un mundo colonial. La objeción que me hizo un profesor en el Pittsburgh, en Alemania, dice, ¿cómo que no? El imperio romano tenía colonias, la Galia. Y Julio César conquista la Galia. No, pero los galos y los romanos son de un mismo pueblo germano. Es un mismo tipo de cultura, hasta el mismo tipo de alimentación, hasta tienen genes comunes. Eso fue... La conquista de un lugar periférico, pero no extraño, el hecho que España, descubriendo el Atlántico, llegue al, Ca al Caribe. Y en el Caribe hay indígenas que están, no en el neolítico, sino en el paleolítico, porque son semi... -se eh, nómades o cazadores plantadores no urbanos entonces realmente los españoles chocan con los caribes y los destruyen y los matan hasta por sus enfermedades pero eso no era todavía el asunto cuando llegan a Yucatán y empiezan a ver lo que es esto entonces los europeos por primera vez en la historia descubren una cultura extraña a Europa México la primera cultura que Europa conoce fuera de su imaginario es México. Miren qué notable. Y a su vez, la conquista de México es el comienzo de la modernidad, pero al mismo tiempo de la constitución de un mundo colonial, lo cual supone que la Europa periférica ahora se va a hacer centro. Y se va a hacer centro durante casi tres siglos, desde 1492 hasta el siglo XVIII, va a explotar principalmente la América nuestra, la que llamamos latina. ¿Por qué? Porque a los españoles no les interesaba al principio tanto la riqueza en sí, sino aquel que pudiese trabajar para el español. Entonces, llegaban al norte de Estados Unidos y eran nómadas, que huían, pues no interesaba. Pero en cambio llegaba a México y tomaba la élite de un imperio y le caían millones. Se disputa si eran 6, 7, 8, 10 millones de una civilización con un campesinado como clase que estaba acostumbrado a trabajar la tierra y a soportar la dominación de una cultura estratificada. De tal manera que tomaban la élite y podías explotar el trabajo de millones de personas. Eso no lo podías hacer en, en las zonas del norte y del sur, donde eran nómades, que antes que trabajar huían y por último se los mataba, pero no podían... No, estaban, no se resignaban a la dominación, pero la parte central de América, que es la urbana, que está en las montañas, que son justamente los mayas, los aztecas, los quichas, los chipchas de Colombia y los incas, sean quechuas del Perú o aymaras de Bolivia, todos esos eran millones de personas que podían trabajar para una élite poco numerosa al fin del siglo XVI. Los españoles serían un 3%, mientras que el noventa y tanto por ciento eran indígenas, pero los dominaban desde la ciudad letrada y, y por medio de las armas. Entonces empezaron, lo primero que pedían, y Colón lo, lo ve de inmediato lean la historia de las Indias de Bartolomé en Las Casas. Llegaron al Caribe, vieron a los indios, escribe Bartolomé en Las Casas relatando lo que decían los navegantes que descubrieron América. Dice, vieron a los indios desnudos, como si hubieran pasado seis horas de Adán y Eva pero sin embargo le preguntaban si había oro por ahí y entonces ellos decían no, por acá era muy primitivo pero hay más lejos <ríe> hay algunos que ya están tienen esas cosas que usted está buscando a tal punto que un cacique de Santo Domingo, Itagüey reunió a todos los de la tribu y dijo, estos españoles adoran el oro y además lo comen entonces tenemos mejor que ocultarlo para que no vengan y juntaron todo el oro que pusieron y lo tiraron al río Arimao. Karl Marx utiliza ese texto sin saber que es de Bartolomé de las Casas. Pero buscaban oro. ¿Por qué buscaban oro? Porque oro era el dinero con el cual los europeos, el dinero, podían comprar algo en el mercado indostánico y chino que era el centro del mercado mundial hasta el siglo XVIII en 1800 los chinos producían más acero que Estados Unidos y Europa sumadas además descubrieron el acero en el siglo II y técnicos chinos instalaron la primera fábrica de acero en Inglaterra en Sheffield en el siglo XIX, claro, tenían unos sables que cortaban fantásticos, porque eran de acero y no de hierro. El acero no es más que hierro, más carbono. Entonces es un hierro flexible. Lo descubrieron en el siglo II. Y miren, eh, el año pasado viendo una revista que se... Cerca de Manila se descubrió un... Un barco español que salía de Manila y e iba a venir hasta Acapulco, pero se hundió por una tormenta. Y entonces vieron qué traía de cargamento. Traía la porcelana azul del China que usaba el virrey, los obispos y la gente rica en México, y traía sables de acero. Porque eso sí cortaban en serio. Entonces, realmente los chinos eran y los indostánicos el, el, piensen ustedes la el textil de seda tenía en China unos 6 millones de personas porque había que plantar la morera recoger los frutos poner el gusano sacar el capullo hilar el capullo, y ya hicieron máquinas para hilar y luego hacer un tejido y un metro de seda china entraba en lo que usaban nuestras abuelas en un dedal entonces ¡fua! uno sacaba un metro cuadrado de china y entraba en nada eso era un trabajo feroz más de 6 millones recibían o comida o salario en China, desde el siglo VII, había capital y había plusvalor. Pero no había capitalismo todavía, pero había capital. Porque había plusvalor, porque había salario. Y la, y la porcelana era igual, porque no era cerámica. Era una cerámica de grados, 2000 grados de calor. Había que lograrlo en muy especiales hornos, y, y los chinos lo inventaron y los ingleses lo copiaron en la revolución industrial lean el libro de Hobson que, que dice cómo la revolución industrial usó la tecnología en China y la revolución industrial empezó un siglo antes que en Inglaterra en el Yangtze en China eso lo sabemos hoy, pero no se sabía en el pasado. Los chinos empezaron la revolución industrial y si ahora se han despertado, yo digo, se han despertado de una sueña de una siesta colonial. Dos siglos, se durmieron y ahora vienen, pero no tienen que imitar al calvinismo inglés para sacar un etos capitalista, como dice eh, Sombart, o como dice Max Weber no, son neoconfucianos nada que ver con Calvino salen de su propia filosofía de eh, la meritocracia mandarín neoconfuciana así lo definió el otro día un chino hoy al sistema chino ya, ya no usaron no usaron a Marx ni al socialismo ni la burocracia dijeron, nuestro sistema es una meritocracia neoconfuciana wow están recuperando su pasado bueno, pero ustedes ven que todavía no han empezado con la conquista pero es muy importante porque si no, me dejan la conquista como un hecho conocido y no hay que tomarlo la conquista es un hecho desconocido ¿qué pasó? Fue el choque más impresionante en la historia de la humanidad. Fue el extremo oriente del extremo oriente que chocó contra el extremo occidente del extremo occidente. O es decir, los indígenas vinieron todos del Asia. Eran el extremo oriente del oriente. Y, y desde su raza, sus lenguas, sus mitos y todo, son orientales tengo un amigo que es cuna es una isla del caribe de panamá y estudiaba en roma entonces me dice yo a veces cuando había fiesta en, el, en, en la república de indochina indochina no sé si se acuerdan dónde queda eh, Queda en la península de Indochina, allá Tailandia, Birmania, y está Indochina, Java y demás. Cuando la embajada de Indochina hacía su celebración, había muy buena comida. Y como el estudiante, pues siempre la pasa mal, le venía bien tomar un buen banquete. Entonces, él iba a la embajada de Indonesia y había que inscribirse todo para poder entrar pero él ni pedía permiso entraba nomás y nadie le preguntaba nada y iba y comía ¿por qué? porque no lo podían distinguir un cuna puro de Panamá con un indochino de Java era igual y posiblemente venían del mismo lugar unos se fueron al occidente y estos cruzaron hasta nosotros hay muchos quechuas en el Perú que usted dice mongolo, es de Mongolia, muy mogol, ciertamente viene del Asia, entonces América es el extremo oriente del oriente y los españoles que son, los españoles son y, el, y Portugal, Portugal se llamaba Finisterra el fin de la tierra, claro, viniendo de Eurasia desde Japón Portugal es el fin de la tierra, es lo más occidental occidente, que, que reúne el, el mundo indoeuropeo del caballo y el hierro, pero también el mundo semita por el cristianismo que venía del judaísmo y también del mundo maometano. Quiere decir entonces que el extremo occidente choca con el extremo oriente. Es un choque, el más impresionante en la historia humana, nunca se había unido justamente esta América que era como una gran isla del extremo oriente con la Europa y entonces, vislumbren ustedes lo que significó aquello había una desproporción enorme en los instrumentos civilizatorios los indígenas nuestros estaban a un cierto nivel tecnológico, ideológico, mítico, al, al nivel, diríamos así, de las grandes culturas como Egipto, Mesopotamia, la India y la China. Por eso Clavijero, cuando es expulsado de México como jesuita, va a Italia y escribe una historia de México. Pero ¿qué es lo que cuenta? La historia de los aztecas, no de la época colonial interesante porque para el México era el mundo mesoamericano no era el mundo colonial blanco ni mestizo era el, el indígena no eso era realmente México entonces el choque es impresionante porque hay una desproporción técnica el indígena tenía una concepción de la guerra tenía una concepción del el otro el, el, en las guerras floridas no se mataba al otro se los conquistaba y algunos se ofrecían al dios del sol para que diese vida, porque el, el dios sol calentaba la tierra, producía el maíz, o es decir, la vida del sol permitía que floreciera las, eh, la vida en los vegetales, al comer nosotros el maíz comíamos la vida del sol. ¿Y cómo se la pagamos? ¿Cómo le pagamos? la vida al, al sol bueno ofreciéndole lo mejor que tenemos, un ser humano y es interesante Bartolomé en las casas dice, según el derecho natural a Dios debe ofrecérsele lo mejor que hay y lo mejor que hay es un ser humano y por lo tanto si no hubiera una doctrina contraria sería perfectamente racional Ofrecer un ser humano para la sobrevivencia del universo. ¿Qué, ¿A qué punto Bartolomé en las casas justifica hasta los sacrificios humanos? Cuidado, no porque él fuera fetichista, pero le da al indígena la pretensión de verdad. Y dice: La única manera de convencerle de lo contrario es con argumentos y ejemplo de vida. ¿Pero qué hicieron los españoles? las atrocidades que muestra Orojo y que cuentan en sus crónicas, los cronistas, brutal, y entonces es un choque civilizatorio. El hombre de a caballo y del hierro que empezó en Gobi ahora llegó a México y el hombre que salió de, de la China y de, del, del oriente está desprotegido, pero ese es el, justamente, comienzo del proceso de la modernidad. La modernidad empieza en 1492 y es la salida de Europa del enclaustramiento musulmán y la construcción de un mundo colonial que le va a permitir empezar a acumular no solo riqueza, 20.000 toneladas de plata salen en el siglo XVI comienzo del XVII de la sola mina de Potosí en Bolivia 20.000 toneladas pero una cosa piden a crédito ese dinero porque la plata es dinero el peso nuestro ¿por qué se llama peso? porque es el peso de una moneda de plata y en la calle de la moneda en el centro, ahí donde está Sambors la moneda la moneda de plata mexicana fue la primer moneda mundial que era aceptada en, Af en toda Europa en China, en la India y por un reyesuelo del África porque el valor era en plata y según su peso ahí no había un peso impreso al cual le tenía que poner atrás oro para respaldarlo y después ni eso y entonces los norteamericanos psh, psh, psh, psh, imprimen dólares sin respaldo ya de nada pero en esa época era el peso y se, justamente en México es el primer lugar donde se imprime una moneda que es recibida en todo el mundo entonces por eso que México y la, eh, nuestra América colonial no pudo ser feudal como pensaba a veces el marxismo tradicional fue moderno el primer día ¿por qué? porque entró en el horizonte del mundo relacionado a Europa los esclavos del África al, al mercado por, por Filipinas y Macao al Asia y se pagaba con una moneda mundial no era un mundo feudal chiquito que para pasar de un feudo a otro tenía que pagar impuestos. No, ahora era el mundo. Es lo que Wallerstein llamará the world system, el sistema mundial. Pero el sistema mundial es la modernidad. Y cuando yo digo modernidad, ustedes dirán, ¡ah, qué bueno! Lo que pasa es que para mí, cuando digo modernidad, digo, ¡qué malo! Pues soy un crítico a la modernidad. ¿Por qué? Por una corriente filosófica, histórica, crítica, que estamos en la descolonización de las ciencias sociales, e incluyendo la estética, Orojo es sí un exponente fenomenal de un pensamiento descolonial. Porque pinta quién sufre y quién lo hace sufrir. Uno, cuando ve los horrores que pinta, dice ¡pobre indio! Ese es el punto de partida del pensamiento descolonial. Yo me identifico con el indio y no con el moderno español que ahora va a explotar América y lo va a seguir haciendo hasta hoy. Seguimos siendo los indios para los norteamericanos y el señor Trump es el mejor ejemplo de eso. Trump es un conquistador, que si pudiera, haría lo de los españoles y ya Orozco lo pintó, o es decir, mataría a estos bárbaros que son seres humanos a media, y eso no es solamente los españoles, eso es el mismo Kant, gran filósofo eh, eh, alemán, que en un texto que se llama... Vas ist de Aufklärung? ¿Qué es la ilustración? El, el siglo de las luces dice: la ilustración es la salida de un mundo en donde hay una culpabilidad, una inmadurez autoculpable inmadurez el indio es un inmaduro y lucha contra el español para defender su cultura pero para el español la cultura del indígena es bárbara es salvaje es inmadura entonces el indígena no quiere salir de su inmadurez y entonces hay que liberarlo de su inmadurez. Y eso es la ilustración. La ilustración es eurocéntrica. Quiere modernizar a todas las culturas imponiendo la cultura europea y negando la cultura latinoamericana, bantú, islámica, confuciana de los y todas las grandes culturas de la humanidad, Europa. Y eso es lo que piensa Trump, a tal punto que ahora quiere poner un muro, pero a sí mismo, <ríe> porque piensa un muro con los mexicanos. Se olvida que Europa tenía un muro que era musulmán, que lo arrinconaba. Al poner el muro con México, lo que se pone es un automuro y por eso que dice, ya no me interesa el Pacífico el, la OTAN y Europa tan mal son y queda solo Estados Unidos pero esta, mirarse a sí mismo como un narciso que se mira el ombligo es la decadencia completa de Estados Unidos Obama había querido inventar una alianza del Pacífico, contra la que estábamos mucha gente, porque iba a ser justamente el retorno al Pacífico, que había sido el océano de conexión de América con Asia. Es interesante, antes de la geopolítica del Atlántico, nuestro centro cultural era el Pacífico, no se imaginan ustedes las cientos de expediciones de los polinésicos que llegaron a las costas americanas un saludo sagrado de los polinésicos pero también hasta la India es sacar la lengua porque es como la interioridad que expreso vayan al museo de antropología vean la gran piedra del sol, y el quinto sol está sacando la lengua. Eso es polinésico. ¡Ja! El centro nuestro era el Asia y el Pacífico era la conexión. Luego fue el Atlántico, pero ahora Obama dijo, tenemos que sitiar a China... Vamos a recuperar el Pacífico en una alianza del Pacífico que para nosotros iba a ser pésima. Y viene Trump y dice, ¿qué es gastar dinero en esa cosa? Rompe la alianza del Pacífico. ¿Quién aplaude? Los chinos. Dicen, ah, pero muy bien, libertad de comercio, porque el, la, el Pacífico se la sirvió en un plato de oro... Estados Unidos a la China, la China es la que se va ahora a crecer en el Pacífico, y los norteamericanos van a perder el Pacífico. O es decir, cuidado, el muro es el muro de ellos, aunque no parezca. Se aíslan del mundo. Pero eso es él. Pero esa idea eurocéntrica es americanocéntrica. Por eso, volver a una América great, grande, imposible. Porque en 1945 Estados Unidos producía el 30% de las mercancías del mundo, pero ahora produce el 17% y va a producir cada vez menos. Y justamente el Asia vuelve, o es decir, vuelve el Pacífico y empieza a caer en decadencia el Atlántico. Pero durante 500 años de la modernidad, el Atlántico fue el centro. Entonces, ¿qué fue la conquista? Fue una praxis de dominación brutal de una cultura que tenía ciertos instrumentos civilizatorios como las armas, pero también como la pequeña carabela porque los chinos tenían naos que tenían 100 metros de largo 40 de año, ancho y, y llevaban mil toneladas de carga las carabelas tenían 50 toneladas, chiquita pero podía navegar contra el viento el naos chino tenía que ir con las corrientes marinas y con velámenes con los vientos y tenía que seguir las corrientes para poder llegar al destino entonces piensen ustedes lo, lo difícil que es venir de europa para el sudatlántico Atlántico, porque si Europa está aquí y aquí está el África y aquí está nuestra América, aquí hay corrientes de este tipo. Entonces, llegando acá, ya no se podía bajar, había que ir hasta el África, y de ahí recién podía irse a lo, de esta manera. Pero con la carabela en zig zag. Se podía navegar contra el viento Eso era un invento tecnológico Y cuando toma la Ciudad de México Cortés Hace 20, 17 bergantines En el lago de Texcoco y los, y los indígenas vieron ahí Esas casas flotantes Que empezaron a hacer Y no sabían qué significaba Pues Era poder navegar por el lago Nunca lo habían hecho pero era una experiencia y al mismo tiempo tenían pólvora. ¿Quién le inventó? Los chinos, pero había llegado a Europa y tenían armas de fuego. Y entonces, claro, la desproporción de los instrumentos era enorme y los dominaron. Entonces, la conquista de América fue un proceso de dominación, pero lo dominaron cuerpo a cuerpo dice Bartolomé Las Casas después que han matado todos los que pretenden vivir en libertad porque dejaron en vida los mozos y las mujeres los redujeron a la más horrible servidumbre Bartolomé ve muy bien la cosa el conquistador mató al guerrero indígena los que ya se, no pudieron defenderse lo redujo a la encomienda, a la hacienda, a la mitad, todo gratis, sin salario. Pero claro, de esa manera sacaba la plata de una mina de Zacatecas, se lo llevaba a Europa, lo pidieron a crédito o pagaron los intereses, no porque los indios no tenían derechos porque eran subhumanos entonces como eran subhumanos eso se encargó la filosofía de demostrarlo económicamente le tomaba todos los bienes pero es como si yo le tomara los bienes a un león en la selva Pues, el león no puede exigir que le pague algo o que nos robaron un extractivismo 100% y eso fue la acumulación del capitalismo inicial después que mataron a los que podían defenderse redujeron a nuestros indígenas a la más horrible servidumbre dice Bartolomé Las Casas que ni que los peor trataron que el estiércol de las plazas porque el estiércol todavía se recoge para poner en la agricultura pero los indígenas que morían que los recojan sus familiares y, y los que morían en el fondo las minas tenían todavía que la comunidad indígena pagarle la comida y, y todo y se morían en el fondo como salvajes como animales y la plata si les interesaba y se la llevaba en Europa entonces vean usted fue una dominación militar pero también fue una dominación ideológica porque les hicieron una enseñanza que les demostraron que para ser humanos había que ser español y por eso después Hegel va a decir y los ingleses se transformaron en los misioneros de la civilización en el mundo miren misionero es religioso pero la civilización es secular entonces ellos eran los modernos y nosotros los primitivos ellos los civilizados y nosotros los incivilizados y nos lo metieron en la cabeza y lo aceptamos y nuestras élites criollas blancas en México, en Perú, en todas partes y luego de la independencia también Santa Ana y, y todos los que siguen y hasta ahora nuestros gobernantes tienen una mentalidad colonial. Hay que imitar Estados Unidos, hay que modernizarse y niegan su propia historia y asumen la del otro como propia. Eso es lo que nos pasa en todas las universidades privadas, no las quiero nombrar, pero tenemos un complejo de inferioridad total. Nos viene entonces lo que llamamos un colonialismo epistémico la ciencia sociológica, la historia la literatura la filosofía toda la ciencia humana son coloniales hablamos de los europeos y de los norteamericanos ni aparece un mexicano o un peruano o un brasileño tenemos una alienación mental o decir que la conquista se sigue realizando hoy, porque nos lo interiorizamos. Descolonizarse significa poner de pie lo que estaba de cabeza. Es lo que un poquito he hecho yo con la historia hoy. Pero a eso hay que hacerlo en todas las ciencias sociales y también en la estética. Porque uno dice, una música, la novena sinfonía, una catedral, Notre Dame, un cuadro, la Gioconda. Y, y así damos sus ejemplos. La estética está invertida. Ponemos un, una imagen o una escultura africana y decimos, uy, qué barbarie, qué cosa más extrañas Claro que, miren qué cosa, en qué baila. Toda la juventud del mundo, ya hasta en China y hasta en Rusia, por supuesto en Berlín, y oro todo, baila en el ritmo africano. Porque el jazz y estas cosas son pequeñas imitaciones de lo que es el ritmo en la cultura africana. Hay que ver lo que es eso. O es decir, hay elementos culturales de otras culturas que se imponen pero ni nos damos cuenta a veces. Entonces, la idea que yo quería transmitirle, miren cómo es, es que la conquista sigue hasta hoy. Y nuestras propias élites, y cuando más educadas en universidades extranjeras, peor, porque en Yale, Harvard y Princeton... en en donde yo he sido profesor pues si, sí, yo he sido profesor en Harvard con Stabenhagen nos tocó un semestre juntos que ha muerto hace poco y he estado también en Duke y en muchas universidades digo esto para que no crean que, en fin, soy un bárbaro <risa> lo único que en esas mis clases en ese país le digo exactamente lo que estoy diciendo. Me acuerdo un mexicano que me dice, ¿cómo le habla usted a los gringos? Tal como hablo ahora, pero todavía con más chile. <risa> Porque le demuestro que lo que tienen en su cabeza es errado y es una construcción ideológica en Estados Unidos y en Alemania, donde justamente... El librito mío, 1492, el encubrimiento del otro, fue un semestre en Frankfurt que dicté en alemán y se, se publicó primero en alemán, después en seis lenguas, hasta subcoreano. O es decir, ya empezamos a ser escuchados en muchas partes, porque el sur empieza a, a pensar y la descolonización es un tema que ya impacta al centro, ...porque aún el eurocéntrico europeo debe descolonizarse para saber lo que es Europa... ...porque no lo sabe, porque han construido una visión de Europa que es falsa... ...y se creen muy buenos porque ocultan la dominación y la muerte y la destrucción cultural... ...que han regado por el mundo y en la medida en que se hagan cargo van a tener otra visión de Europa y ahora sí podremos dialogar con ellos en igualdad porque habrán reconocido sus culpas y sus distorsiones y ahora nosotros somos los maestros somos los maestros porque somos los que hemos sufrido esa modernidad y esa conquista entonces estamos en una época muy bonita porque le estamos dando voz aquella gente que Orojo mostró agujereado por los instrumentos de hierro de los europeos y, y es patético y dramático la manera que, que muestra esa violencia del español y esa destrucción del cuerpo del indio, pero no es el cuerpo solo, es el mundo y no solamente el indio, somos nosotros los que seguimos siendo torturados torturados por esa visión. Y lo peor es que nuestra élite está en el asunto y está convencido y nos quiere modernizar. Y modernizar es volver a ser colonia o ser más colonia de lo que ya somos. Y no quiero entonces empezar a leer los diarios de todos los días, porque entonces usted vería la actualidad del tema. Así como nos robaron la plata, en el siglo XVI, ahora nos van a robar el petróleo, pues lo vamos a privat, lo estamos privatizando. Pero yo siempre digo, vender petróleo en bruto hay que ser muy bruto. Porque nosotros tenemos tecnología para tomar el petróleo, extraer lo mínimo porque va a valer mucho más en el futuro y tenemos que hacer gasolina. No tenemos gasolina. Gasol... producción de gasolina ¿cómo es posible? ah, porque no tenemos tecnología ¿para qué está el IPN? hagamos una carrera de ingenieros petroleros y en cinco años tenemos mil técnicos no lo tenemos porque no queremos tenerlo queremos comprar la gasolina del país y también privatizamos las minas que destruyen el la topografía que debe expulsar al indígena que todavía queda, que piensa que la naturaleza es la madre tierra. Y algún científico, y bien moderno, dirá, bueno, es una bonita metáfora. No, compañero, no es tan metáfora. Que yo sepa, que yo sepa, la tierra que se... <coughs> Comenzó a formar hace 5 mil millones de años, empezó a producir la vida hace 3.500 millones de años. Lo vivo en mí, las células que constituyen mi cuerpo, no murieron desde hace 3.500 millones de años. ¿Es verdad lo que yo digo o es falso? Yo no digo yo, ni mi cuerpo, digo lo mío en vida no ha muerto desde hace 3.500 millones de años. Yo vengo de la, una célula de mi madre que fecundó, y lo tomo así un poco a la risa para que se entienda, que fecundó un valiente espermatozoide que se anticipó a millones de otros y soy yo pero esa célula de mi madre estaba viva y yo soy esa célula hecha miles de millones de células lo vivo en mí estaba en esa célula pero a su vez mi madre también fue una célula y así desde el origen de la vida lo vivo en mí tiene 3500 millones de años pero cuidado los átomos de mi cuerpo estaban en el Big Bang hace 18 mil millones de años no es la vida el producto de la tierra evidente o seríamos fundamentalistas que no entendemos que ha habido evolución de la vida ¿quién produjo la vida? la tierra ¿quién produjo al Homo Sapiens? la tierra ¿y qué hago con la tierra hoy? la modernidad Descartes yo soy un, yo pienso dice Descartes el primer filósofo moderno soy un alma a la que le es indiferente tener un cuerpo dice el señor Descartes ser un alma a la que le es indiferente tener un cuerpo es un ángel el señor Descartes creía en los ángeles pero eso no es lo peor es que mi cuerpo es una cosa y las cosas que me enfrentan como naturaleza le llamó res extensa o es decir, tiene una sola determinación, la cantidad y entonces el hombre moderno tomó la naturaleza y dijo, la voy a explotar y, le, y decimos, explotar la tierra y la voy a extraer de ella la riqueza el extractivismo y sin ningún respeto la destruye y la naturaleza le dice al hombre moderno cuidado eres irracional toda tu ciencia no te está sirviendo porque tú descubres cada vez cosas fantásticas la extensión del universo la complejidad de la vida pero no te das cuenta que si metes tu dedo en la realidad hay efectos y hay efectos negativos y esos efectos negativos se acumulan hombre moderno estás destruyendo las condiciones de posibilidad de la vida en la tierra te estás suicidando aumento de temperatura estamos destruyendo las posibilidades de la vida en un siglo no sé si habrá humanidad y el señor Trump, mire si es presente dice no, eso es un invento de algunos trasnochados de que está subiendo la temperatura esa es la expresión del hombre moderno no tiene ningún respeto hay que tener respeto por la naturaleza, ¿sí? Porque es sagrada. ¿Por qué es sagrada? Porque es el punto absoluto de donde parte la ciencia, la ética y todo. Si no estuviera viviente, no estaría hablando. Y si destruimos la vida, se terminó la historia y la humanidad. Así que no es una cuestioncita ética que usted puede cumplir o no cumplir. Estamos, como dice Walter Benjamin, hundiéndonos en un abismo suicida. Hay que meterle freno. ¿A qué? Al gran mito de la modernidad. Un progreso cuantitativo, pero no cualitativo. Nuestros indígenas esto lo saben desde siempre ellos entran a un territorio y lo conservan pero los mineros que llegan al territorio tienen que expulsar al indígena para explotar la naturaleza esa es la modernidad, se dan cuenta por qué estoy en contra de la modernidad ah, entonces va a volver a la prehistoria no, no, no tengo tiempo porque es otro tema hay que ir más allá de la modernidad recuperando lo mejor de ella pero desde otras culturas que todavía no son modernas y tienen experiencias a ciertos niveles superior que la modernidad, como el respeto a la naturaleza. Y nuestros indígenas nos dan lecciones de eso. La gente de Harvard y grandes profesores y grandes millonarios no pueden a un indígena enseñarle el respeto a la naturaleza y eso va a ser la salvación de la humanidad o no cumplir esa exigencia va a ser nuestro suicidio y ya estamos uh -huh. porque el aumento de la temperatura es una de las cuestiones pero a su vez el hueco de, de, que se produce ahora en la estratosfera de ozono es otro aspecto pero a su vez se nos va a terminar todos los medios no renovables, no solo el petróleo, sino el hierro y todo. ¿Y qué vamos a hacer cuando la humanidad no tenga? Pues la humanidad presente dice, bueno, yo voy a vivir bien. ¿Quién va a vivir mal? Las generaciones futuras. Ni siquiera los jóvenes que van a poder todavía sobrevivir 50 o 70 años, pero ya mi, los mi nietos ya no sé. Se dan cuenta entonces el choque de la conquista fue también la destrucción de grandes culturas que después van a ir al África y al Asia y va a ser todo el mundo colonial y va a ser la implantación de un capitalismo central desarrollado que va a inmolar la humanidad por su fuente de racionalidad y lo racional en nuestro mundo es aumentar la tasa de ganancias Puede decir, si yo tengo 10 pesos y le invierto en un negocio que me da 5%, no es tan racional como lo, si lo invierto en otro business que me da el 10%. Y la eficacia es el aumento de la tasa de ganancia. Es un criterio cuantitativo. Pero hay otro criterio cualitativo. Es invertir en aquello que permite la reproducción de la vida cualitativamente en el sujeto. Y es otro criterio. Y eso es la ética. Y para eso lo, nuestros indígenas son maestros. En otras cosas, no tienen tecnología tan avanzada. Claro, y no voy a volver a la prehistoria, vamos a avanzar. Pero los criterios para construir la sociedad que viene no debe estar del lado del español que a caballo y con hierro mataba al indígena sino yo me pongo en lugar del indígena y le digo dime cómo hacemos para vencer a ese conquistador y ese conquistador hoy tiene la prensa tiene la televisión tiene y termino hasta los institutos nacionales electorales <risa> y es dominación del pueblo porque no quiere aceptar dar a ese pueblo el poder quiere que la élite lo siga teniendo como medio de riqueza y por eso están corrompidos y la corrupción es parte de la anulación de la vida y el efecto también de la conquista porque todavía somos coloniales que en nombre del imperio queremos dominar nuestro pueblo y esas son las élites de la época neocolonial 1810 fuimos libres a medias pero los blancos criollos siguieron dominando los mestizos un poquito pero los indios fuera del de mapa quiere decir que no hemos terminado la historia estamos todavía en los carrolarios de la conquista y tenemos que superar esa situación yo soy muy crítico pero al mismo tiempo muy tradicional lo mío se inspira en al menos 5000 años de pensamiento crítico puedo citar un texto de Amurabi rey de Babilonia a 50 kilómetros de Bagdad destruida por los bárbaros del siglo XXI se dan cuenta de lo que he dicho en el futuro dirán los bárbaros en el siglo 21 destruyer, destruyeron una ciudad sagrada como Bagdad que sucedió a Babilonia y el rey Amurabi de Babilonia hace 3.700 años dijo, hecho justicia con la viuda, con el huérfano, con el y con el extranjero. Ucha, digo yo, si viniera Murabi y gobernara en México estaríamos en el mundo feliz. A los pobres, porque el que tiene una oveja, dice, y no diez bueyes. A la viuda, porque no es mi mujer, sino del que murió al huérfano, porque no es mi hijo sino el que no tiene padres y al extranjero miren qué, qué bueno el señor Trump le quiere poner un muro al extranjero es prehistórico con respecto a Murabi todavía no llegó a la justicia ya formulada hace 3.700 años así que está como 4.000 años antes de la situación actual no yo soy tradicional y si alguno cree que no pues le puedo citar textos de milenios de pensamiento crítico o es decir un pensamiento que se fue construyendo contra los procesos civilizatorios desde los más pobres desde las víctimas porque haciendo justicia a la víctima es como un sistema reflorece haciendo justicia con el rico con el dominador pues es la perpetuación de lo mismo y por lo tanto la dominación entonces el pensamiento crítico hay que trabajarlo y yo creo que en América Latina ya ha surgido un pensamiento que no le pide la hora ni a los europeos ni a los norteamericanos estamos en algo distinto más interesante, más avanzado que ellos y mundial. Ellos todavía están en la vieja Europa moderna, que está mostrando sus efectos negativos brutales y del cual Orozco pintó el origen de esto. Ese, ese hecho que un español destruya la corporalidad del indígena es actual se está muriendo la gente en África porque se está desecando África porque el aumento de la temperatura ya va a aumentar el desierto Miren el, el efecto de la tecnología y la ciencia no es tan avanzado en fin esto es, era un conversatorio pero yo soy medio largo y espero que quede tiempo para el conversatorio pero. Me gusta sobre todo siempre, más que conversar, que alguno diga no estoy de acuerdo y dé un buen argumento y así entonces hay una discusión. Porque que, que, que me digan lo que ya he dicho no me importa. Más bien, que alguno diga no estoy de acuerdo y que dé un argumento y así podemos discutir un poco. Muchas gracias a los que me invitaron.